Hola amigos de nuevo les traigo otro tráiler de la nueva película de Dragon Ball Super Origen de los Saiyajins, que tendrá fecha de estreno para el viernes 14 de diciembre del 2018 posiblemente. Aquí vemos imágenes del anterior tráiler, pero esta vez con Shenlong, el dragón espiritual que concede deseos, al parecer le piden a este que reviva a alguien, se especula que sea el dios Saiyajin legendario, esperemos que nos trae de sorpresa kira Toriyama, aquí va el tráiler. te gustó el video no olvides darle like, comenta, comparte y suscríbete.